¿Pero vosotros creéis he comido una barrita de la Antonia? Y encima... Ya, ya, además tuvo la desfachatez de hacer un vídeo de la barrita de, de, de calor. Que, por ejemplo, para la hora de comer, el tema de las barritas y demás, yo uso las... Es que no sé ni cómo se llaman, porque como siempre he cogido estas... Y gustó mucho. ¿Que va a gustar mucho? ¿Que va a gustar sí, mucho? Sí, ¿Sí? Lo mismo que las barritas, que gustan una barbaridad. Escucha y te va a decir por qué. Porque la gente... A ver, a ver, a ver hay que comer barritas de calidad. De, de marcas reconocidas. Estas son las buenas. Eso, no es, eso es una gominola, hombre. Ya, es... ya, empezamos. Hola a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Qué del amor, hermoso. Bueno, pues hoy ya sabéis el temita, ¿no? Vaguitas normales contra barritas no de, de los... Normales, de los... normales. Estas son las normales. Contra... Y las tuyas son las... Contra barritas de los pros, ¿sabes? Madre de los ¡Ah! pros. Y lo bueno que tiene, mira, mira, es que tiene un detallazo esto, que eso no tiene. Ahora coges ahí, te lo has comido, coges y haces, pum con el mismo plastiquito. ¿Y esto dónde va? Al bolsillo, el monte como si no lo hubiéramos pisado. Vamos a ver, ¿Qué, ¿qué vale esto? Eso, eso vale dos euros. Dos euros. Pero, pero, ¿tú sabes que tiene becas, magnesio, eh... Tiene todo aquí. <risa> mira, me está diciendo el tío que... Tiene BFA, a magnesio y luego mira, se me mete. Te a leer, escucha para, para y luego que tú callas. Mira, mira, mira. Tiene vitaminas, eh, L-carnitina, tiene sí, sí, sí. glutamina, tiene aminoácidos. Ahora preguntarle que, qué es los aminoácidos. Por ejemplo. Está el tío ahora diciendo que esta barrita es lo mejor que hay que comer tal okay. y luego no, llega no, a la pastelería vale. y se come una palmeraca. Así a, a, a ver, no tiene, que ver no tiene que ver. una cosa con la no, otra. No, no, no, a ver, no, no, no a, ver. Vamos a ver, esto es alimentación deportiva, suplementación. Cuando Eso son gominolas. Gominolas. Eso son gominolas. Y el gel? el gel, este también Eso no es lo que, eso la verdad que no sé lo que. Yo eso no me lo comería. Tienes que mirar a ver qué cosas te metes en el cuerpo. Sí, vale. Mira, me a, menos, no. a ver, a ver, a ver, cuando vas muy cascado, cuando vas muy cascado y estás haciendo kilómetros y no hace falta ir muy cascado, empiezas a hacer kilómetros. Con este tipo de barritas, o sea, además de alimentarte y, y, y tener energía, lo que te ayuda es a recuperar mejor. Entonces, al día siguiente puedes entrenar y puedes volver a salir en bicicleta y no te duelen tanto las piernas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo entreno y me pego la soba y al día siguiente me tengo a trabajar. ¿Sabes? Entonces, al día siguiente no puedo coger la bici otra vez. <risa> yo es en el momento. O sea, yo voy con la bici y necesito, me meto un chute de la barrita de gominola que se deshace en la boca, no se hace pesada, pero... Y al momento tienes ¿Cómo? el chute ahí y los geles, lo mismo, ahí encima no te has dejado un huevo de perras, ¿sabes? Ya, a... ah, ya, ¡No, no, no! Es que aquí vamos a lo que Te tendrías que tomar cuatro de esas no, para hacerte, para hacerte lo que una. hace una de estas. Pues... Es que esto tiene, mucha, esto tiene mucha más sustancia, esto tiene mucha más energía. Pues cuando llegue a casa más ya a comer un plato de judías y dos trozos de carne, ¿sabes? Y ahí tengo todas las proteínas que quiero, pero para el momento de la bici, mira, como yo no me estoy jugando el tour. No hace falta jugarse demás. el tour, no hace falta. No, no, mira, no, no, esta, no. Mañana, esta mañana me he tomado glutamina, me he tomado carnitina y me he preparado en el bidón que he ido toda la mañana con, con las sales. ¿Ves? En y en y, sales hoy, he y ido, ya, hoy he ido de. Sí, como sí un kilo. que uso Isostar porque me ha ido siempre muy bien. Isostar, y, Isostar. Y, ¿Y ta, ta, dónde, ta, ¿Dónde venden Isostar? En muchos sitios En el de Carlos Y en el campo Y en el campo. Estamos hablando de lo mismo O sea, Pero, estamos hablando de lo mismo ¿Qué le pasa ahora al hijo? ¿También es malo? Claro, claro A ver, a ver, a ver Hay, hay, hay muchas marcas de alimentación ¿Vale? Y, y están las marcas top Y están las marcas de... Pues, ya que te alimentas Ya que tomas suplementación Vete a la buena ya. ¡Claro! O sea, por, que, que me vale dos euros y la otra vale un euro que te tomas una Coca Cola simplificar y... recursos macho simplificar recursos y, y ahogar tiempo pues claro Estaba. vas a la tienda de las bicicletas a que te arregle a que te arregle te cambien la cadena a que te arregle un pinchazo y te compras la barrita pero yo al de calor voy a comprar esto por la mano al lado no ay, tengo el de ca calor no, no me te... hables te... del de calor por favor no no, dios hasta el centro Para ir a una tienda De, de, de mecánico ah. a comprar mira a, ver, mira a ver que me entiendo ¿eh? <ríe> no, ¿Qué te voy a... Me estás metiendo mucha calla Hoy me estás metiendo mucha calla Chavales, que no pasa nada Que no se os van a caer los anillos Por comprar las vaguitas y los geles de calor Calidad, no pasa calidad nada. Que eso te va a dar una hipoglucemia De esas raras con tantos años Así te estás quedando con tanta variedad de calo Para eso He un pincel. He un asco. ¿Sale? Para ¿Sale? eso ¿Sale? te vas a los frutos secos y eh? te compra gominolado de, de osito. El rincón. Eh? Te compras gominolado de osito. Eso que, sí que es que está... una portería, la gominola. ¿Y de qué está hecha la barrita que tienes tú? Que no, de gominola? Azúcar, azúcar. Composición de la barrita. ¿Y qué el azúcar? Necesita? Vamos a ver, ¿qué se necesita? Cuatro aminoácidos, azúcar. aminoácidos. Glutamina. Cuando tú vas jodido que estás ya que no puedes pedalear... La glutamina te que... recupera la musculatura. <risas> hay que meterse azúcar. El tío, azúcar, claro, Es como para las Coca-Cola. Luego, pegue... la, coca luego te pega un bajón. Es esto de el... las Coca-Colas sin azúcar. Y vas a una marcha, llegas ahí, que vale. ya te has metido a caña, y llegas, vale. ahí, y llegas ahí, que necesitas azúcar y te dices, no, Coca-Cola sin azúcar, pero la madre que parió, macho, que yo quiero azúcar. Yo quiero azúcar, yo quiero azúcar porque ahí... has quitado la Coca-Cola con azúcar. Ahí te voy a dar la razón. Pero a lo que yo voy, a lo que, yo voy que no pasa nada. No pasa... Al final. Esto es como todo, publicidad y el efecto. Mentira, es el mentira, disco. no es el, el mismo, no es el mismo, no es el mismo. No ¿Vosotros qué opináis aquí en los comentarios? Eh? ¿Barritas homologadas o barritas de los frutos secos? Esto es como el que se compra un polo y el que se compra un polo lacos, ¿sabes? Y a lo mejor, a lo mejor el polo que no es de marca te dura más y te ha costado la mitad. Ya está. Y ya está. y, y... Yo entiendo que, que vamos a empezar a discutir. Les pide que, que vamos a empezar a discutir Esas, y al final nos vamos a cascar. Esas barritas ¡Eh! Es que al ronó. final nos vamos a cascar. ¡Ni ¡No, qué! la <ríe>